Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo, si tu corazón no es frío, tú me saliste mala, mala, mala y cara, tú me saliste mala, mala, mala y cara, tú me saliste mala.